Esto es como en los tiempos de Ranking y Tech. Si le gusta Calle 13, me cago en usted. No mencione la fluidez, me dice no One, one, one. next please, next mic, Microphone, check Necesita mi fluido, yo lo fusilo quita el beat y ponme el del vinilo Quita el beat, que como Déjame a capella y le dedico un par de líneas Y lo convierto en mi cena Tú das pena, con tanto indirectazo Menciona mi nombre y te convertiré en pedazo Eso te lo juro, aunque intente golpear duro Sabes que soy el verdugo y mis palabras son un muro Yo merezco un premio por mi line tan ácido Y a ti que te den be, dos, a be, be, be, si al te con be, ánimo be, be, Next thing, next, next I go oh next, next next, next next oh no Yo merezco un premio por mi full line tan ácido A ti que te den dos A ver si al fin rapes con ánimo Next thing, next, next next I go oh next, next next, next next oh no Yo merezco un premio por mi full line tan ácido A ti que te den dos Y A ver si al fin rapes con ánimo Mientras tú presumes apoyar a la cultura Yo me encargaré del epitafio de tu sepultura Hiciste un show, te pagaron y te creas artita Y tu libreta no soporta el peso de mi tinta cuando entenderás que no necesito apoyo, ¿para qué estar en tu combo? Si a todito me lo pollo, ninguno me da la talla. Y si se pasan de la raya de tanto punta en esos cerebros estallan búscame una falla, busca un punto débil Ya esta senil sabe que no llegas a mi nivel. Espanta pájaro, este track, bájalo. Tú tienes algo mejor, <risa> entonces sácalo. sigan criticando como soy como sueno lo mío se sirve en pocas no, sí dosis como el veneno espera mi demo conviértelo en tu meta o ponte a llorar si la escena no te respeta tiro tracks lojitos eh, esa es la carnada dos pendejos me tiraron y no han vuelto a sacar nada cayeron en la trampa, dijeron que no es difícil salieron a la luz y yo les mandé un misil cuando él me tira en la garganta tiene un nudo, yo a ti te ganara aunque fuera tartamudo. Eh, eh, eso, eso, eso, eh, eh, todo, todo amigo. cua, cua cuando entenderá que, que no, no puede conmigo. Sigue diciendo que copio, ni tú te la crees. En el torneo que tuvimos, le copiaste como a tres. Sigue, sigue traduciendo canciones en inglés, cabrón, y no comprende. Why